Buenos días a todos. Hoy tengo yo el placer de presentaros a Juan Carlos González Los Santos, que es eh, un doctor que está haciendo su estancia postdoctoral con nosotros dentro del programa, Margarita Sala, y que hoy pues, nos va a dar un seminario sobre gestión de proyectos y herramientas R que ha implementado para, para gestionarlos, además de daros una pequeña visión de, de teoría de juegos. Eh, bueno, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, como ha, como ha dicho Joaquín, en esta presentación hablaremos sobre la gestión de proyectos y cómo estos pueden ser resueltos con la herramienta que hemos eh, proporcionado para R, que es Project Management, y escrito como está en, el, en esta diapositiva, pero bueno, todo junto. Entonces voy a hacer una presentación muy práctica. Casi no va a tener parte teórica, porque así creo que es más asequible para todos, y si al final queréis conocer algo sobre los conceptos teóricos que utilizo en esta presentación, podemos hablarlo al final. La presentación se va a dividir en dos partes. La primera parte es sobre teoría de juegos, donde hablaremos sobre los dos tipos de juegos que engloban esta teoría, que son los no cooperativos y cooperativos. Esta parte no es muy importante, para la segunda, porque no trato tanto los juegos, pero sí me parece interesante mencionarla para que aquellos que no la conozcan se adentren un poquito en ella. Y ya en la segunda parte hablaremos sobre la gestión de proyectos, cómo estos pueden ser resueltos con la herramienta que hemos proporcionado, la gestión de recursos, asignación de costes de demora en proyectos ya finalizados, y por último veremos cómo estas cosas pueden ser resueltas, eh, pueden también ser resueltas desde un punto de vista estocástico, es decir, considerando que las duraciones de las actividades son variables aleatorias. Bien, ¿qué es la teoría de juegos? Empezamos por la primera parte. La teoría de juegos es el campo de conocimiento encargado de estudiar la toma de decisiones en situaciones donde dos o más agentes están involucrados. Según las capacidades que tengan los jugadores de comunicación, coordinación o negociación, eh, la teoría de juegos se, se divide tradicionalmente en dos tipos de juegos, en juegos cooperativos y no cooperativos. Entonces, veamos un poco más en detalle este tipo de juegos. En los, juegos los juegos no cooperativos, eh, en los juegos no cooperativos, los agentes actúan siguiendo exclusivamente su propio interés, es decir, que no existe ningún tipo de acuerdo vinculante entre los distintos agentes. Entre, en estos tipos de juegos existen, diferent existen diferentes tipos de juegos en la teoría de juegos no cooperativo. Según el pago asociado, tenemos juegos de suma cero, es decir, juegos estrictamente competitivos. Son aquellos donde los intereses de los jugadores están totalmente contrapuestos. Eso significa que en un contexto de dos jugadores, lo que gana un jugador es igual a lo que pierde otro. También tenemos juegos de suma no cero, es decir, donde los intereses no están contrapuestos. De acuerdo a la toma de decisiones nos podemos encontrar juegos simultáneos, es decir, donde las decisiones se toman a la vez, o secuenciales, donde existe un orden concreto para tomar las decisiones. También podemos encontrarnos con juegos simétricos, es decir, donde si cambiamos las identidades de los jugadores, el beneficio o pago que se obtienen por las estrategias seleccionadas es el mismo, y en los juegos asimétricos son aquellos en los que no existe una simetría en la función de pagos o donde las estrategias para los distintos jugadores no son las mismas. Atendiendo a la representación del juego nos podemos encontrar con juegos en forma extensiva. En estos juegos se indica con claro detalle qué orden deben tomar los jugadores y qué decisiones pueden tomar. Es decir, esto sería una representación en forma de árbol. Y juegos en forma estratégica, donde la función de pagos viene representada por una matriz, donde se indica cada estrategia que puede tomar cada jugador y el pago asociado. Por bien, en este tipo de juegos lo que nos interesa conocer es cómo actúan los jugadores ante una situación eh, competitiva. También nos interesa dar recomendaciones de cómo estos jugadores deberían actuar, si fuesen racionales y también eh, proponer reglas de juego para solucionar esta situación competitiva. Veamos ahora un ejemplo de este tipo de juegos, que es el juego en forma estratégica y un, y un ejemplo del mismo. Vale, el juego en forma estratégica se caracteriza por tres elementos. N es el conjunto finito de jugadores y S es el conjunto de estrategias, donde para cada jugador K en N tenemos un subconjunto de estrategias posibles que puede tomar el jugador. También tenemos la función de pagos, tal que dada, un, dado un conjunto de estrategias tomada por los jugadores, tenemos un valor real. Pues bien, en este, este tipo de juegos, los jugadores deben tomar independientemente y simultáneamente las estrategias posibles. Además, Dada una, una estrategia seleccionada por cada jugador, tenemos un pago. Debemos tener en cuenta que el juego se juega solo una vez y que todos los elementos y reglas del juego son conocidos por todos los jugadores. Veamos un ejemplo de un juego en forma estratégica y propongamos una, qué estrategia deberían seguir los jugadores. El ejemplo que vamos a proponer es el dilema del prisionero. Este ejemplo creo que es uno de los más conocidos en la teoría de juegos no cooperativa, seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, y consiste en lo siguiente. Supongamos que la policía arresta a dos sospechosos. Entonces, tras interrogarlos, los separan y les ofrecen a cada uno, por separado, el mismo trato. Si uno confiesa y el cómplice no, el cómplice será condenado a diez años de carga y el otro saldrá libre. Si ambos confiesan, ambos irán a la cárcel seis años. Y si ninguno de los dos confiesa, entonces serán condenados por un cargo menor equivalente a un año. El juego en forma extensiva es descrito por la siguiente matriz, bueno, esta es una tabla, donde las estrategias del primer jugador están en filas y las estrategias del segundo jugador están en columnas. Y los números son los pagos asociados a cada conjunto de cada par de decisiones. Entonces, aquí podría preguntaros cuál creéis que es la mejor decisión que pueden tomar los jugadores. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? A ver, Víctor. No, no <risa> Vale. Bueno. bueno, os lo digo. Atendiendo a la eficiencia de Pareto, uno puede pensar que la mejor decisión que pueden tomar ambos jugadores es no confesar, ya que ambos solo tendrían un año de cárcel. Sin embargo, esto no es una estrategia dominante, ya que en el caso de que uno de los dos cambie de estrategia, el otro va a pasar a recibir una condena mucho mayor. Es aquí donde surge lo que se considera donde, perdón, es aquí donde surge el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash nos dice que dado una estrategia por un jugador, dado dado lo que hagan el resto de jugadores, este no se va a ver perjudicado y tampoco tendrá incentivos para cambiar. Entonces, el equilibrio de Nash en este juego es que ambos confiesen. Si ambos confiesan, ambos reciben una condena de seis años y, por ejemplo, si ahora el jugador 2 cambia su decisión, su estrategia a no confesar, el jugador 1 no se verá perjudicado. De igual manera, el jugador 1 no tiene indicios para cambiar de estrategia. Vale, pasemos a la teoría de juegos cooperativa. En, en este tipo de juegos existe una comunicación entre los distintos jugadores que, es, que se da para obtener siempre un beneficio, o un, pago, un beneficio mayor o un pago menor. Vale, los juegos cooperativos principalmente están definidos por dos elementos, el conjunto finito de jugadores y una función característica, tal que para toda coalición de n se le asigna un número real y al conjunto vacío se le asigna cero. En este tipo de juegos se pretende estudiar las características del juego, sus propiedades y reglas de reparto tanto para el beneficio como para el coste. Bien, veamos el siguiente ejemplo de juego cooperativo: es el juego del guante. En el juego del guante, suponemos que tenemos tres jugadores. El jugador 1 tiene un guante izquierdo, el jugador 2 un guante de derecho y el jugador 3 otro guante de derecho. El par de guantes se puede vender a una unidad monetaria, sin embargo, las unidades sueltas no tienen precio. Entonces el juego viene dado por los siguientes pagos. Los jugadores individualmente no tienen ningún tipo de beneficio. Si uno y dos se alían, forman una coalición, pueden vender el par de guantes a una unidad. Lo mismo ocurre si el jugador uno y tres cooperan. Si dos y tres cooperan, ambos tienen el mismo guante, no pueden llegar a vender el par y no tienen beneficio. Si los tres cooperan, el beneficio obtenido es de una unidad y habría un guante sobra, que es sobra pero que no se puede hacer nada con él. Entonces aquí necesitamos conocer cómo repartir esta unidad entre los tres jugadores. Entonces ahora podría preguntar lo mismo. ¿Cómo repartirías, esta unidad? ¿Cómo repartirías esta unidad entre los tres jugadores? No voy a esperar a que nadie me conteste, porque parece que no. Pero realmente no existe un pago, un reparto universal para, todo, para cualquier juego cooperativo, sino que existen repartos que se consideran más o menos justos, entre comillas, atendiendo a las. ...a los requisitos individuales de cada jugador, o de la persona que en este caso reparte. Yo voy a presentaros ahora el valor de supply. El valor de supply es una regla de reparto definida para todo juego cooperativo NV y todo jugador I, como una suma ponderada de la contribución que hace el jugador I a cualquier coalición de n que no contenga a dicho jugador es decir, es lo que aporta el jugador i cuando se une a dicha coalición este valor es uno de los más estudiados en la li literatura porque tiene una estructura simple pero con muy buenas características, muy buenas propiedades lo que, hace, lo que lo hace ser uno de los más estudiados y desde mi punto de vista quizás sea uno de los repartos más justos en la mayoría de situaciones en el juego del guante el valor de Sapley nos dice que el jugador 1 debería llevarse 4 sextos y el jugador 2 y 3 un sexto cada uno esto es porque los jugadores 2 y 3 son simétricos ambos aportan lo mismo al juego y el jugador 1 es un jugador necesario en el juego, es decir, sin él no se obtendría ningún tipo de beneficio. Por eso recibe un pago mayor. Bueno, hasta aquí mi breve presentación sobre la teoría de juegos. Pasemos ahora a la segunda parte que es la gestión de proyectos. Bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un, un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio o resultado. Un proyecto está formado por un conjunto de actividades que se pueden desarrollar de manera eh, de, en paralelo o secuencial y que cada actividad tiene un tiempo mínimo necesario para ser completada. Entonces la gestión de proyectos es la aplicación de herramientas y habilidades para cumplir los requisitos del mismo. La gestión de proyectos se divide en cinco etapas, que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y por último, cierre. Formalmente, un proyecto se define por tres elementos. n es el conjunto finito de actividades, la relación de precedencias, que es una relación binaria sobre n, que satisface asimetría y transitividad, es decir, para cada par de elementos ij en n, interpretamos que I precede a J tal como la actividad J no puede empezar hasta que la actividad I termine Existen muchos otros tipos de relaciones de precedencia en la literatura tales como una actividad no puede terminar hasta que otra termine o una actividad no puede empezar hasta que otra empiece Todas ellas, aunque son consideradas en, el, en la herramienta que vamos a presentar al final pueden ser escritas con, esta, con este tipo de precedencia y el último elemento es un vector de Rn que es el vector de duraciones estimadas tal que para cada actividad i en n x super 0 de y es un número no negativo, real que indica la duración estimada de i, es decir el tiempo mínimo necesario para completar la actividad Pues bien, en este tipo de problemas, lo que nos interesa conocer es, por ejemplo, el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto. El tiempo mínimo necesario para completar el proyecto no es la suma de las componentes de este vector, ya que hay, existen actividades que se pueden realizar en paralelo. También nos puede interesar conocer la, el tiempo más temprano que una actividad puede empezar o el tiempo más tardío en el que una actividad puede terminar todo esto sin retrasar el proyecto, sin modificar la duración mínima necesaria para completar todas las actividades. También nos puede interesar calcular la holgura. La holgura es el tiempo adicional, además de su duración estimada, que una actividad puede tomar sin retrasar el proyecto. Por bien, todas estas Preguntas pueden ser abordadas con, eh, con el paquete que hemos propuesto de R. Entonces veamos cómo se podría hacer en este ejemplo. En este ejemplo de 10 actividades tenemos las siguientes relaciones de precedencia. La actividad 1, 2 y 3 no son precedidas por nadie, la 4 por la actividad 2, la 5 por la 3 y así sucesivamente. Tenemos que cada actividad tiene una duración estimada, entonces, ahora vamos a ver cómo se escribe este proyecto en R. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una matriz de precedencias, una matriz de ceros y unos, donde el 1 indica que una actividad precede a otra. Por ejemplo, en, en la posición 1,7 indicamos con un 1 que la actividad 1 preceda a la 7. Pues bien, con la función DAG.plot podemos obtener una representación del proyecto para comprobar que esta matriz está bien escrita una vez que la lanzamos en R obtenemos este gráfico este gráfico eh, en esta representación las actividades son nodos y las relaciones de precedencia arcos el nodo S es el nodo inicio y el nodo E el nodo final ahora si escribimos el vector de duraciones con la función schedule.pert podemos obtener todos esos datos que nos interesan del mismo la duración mínima del proyecto, 8.5 el tiempo más temprano que una actividad puede empezar el tiempo más tardío que una, en el que una actividad puede ter, empezar sin retrasar el proyecto, lo mismo para ser completada y distintas holguras de cada actividad también obtenemos la siguiente representación que es la representación del proyecto, pero en este caso, con las actividades críticas en rojo. Las actividades críticas son aquellas que tienen holgura cero, es decir, que cualquier perturbación en su tiempo va a modificar el tiempo mínimo en completar el proyecto, que en este caso era 8,5. Bien, pasemos ahora a la gestión de recursos. En la gestión de recursos nos encontramos ante tres situaciones. La primera situación es acelerar el proyecto a coste mínimo, es decir, considerando que las actividades pueden reducir su tiempo incrementando los recursos asignados a ella y, por consiguiente, los costes. Podemos nivelar la cantidad de recursos consumida por cada, en cada periodo para obtener un consumo más uniforme a lo largo del tiempo y la asignación de recursos es suponer que existe una cantidad limitada de recursos que se puede consumir en cada periodo de tiempo. El primer problema el de acelerar el proyecto a coste mínimo vamos a suponer que cada actividad puede tomar esas duraciones mínimas y por cada unidad que se reduzca la duración por cada tiempo que se reduzca la duración de las actividades tenemos ese coste. Con la función MCE, podemos obtener el coste mínimo necesario para reducir el tiempo del proyecto. Como no buscamos un tiempo concreto, el, la aplicación nos pregunta un, por un eh, incremento negativo. En este caso vamos a decir que es 0,5 y nos da todas las soluciones posibles en las que el proyecto se puede acelerar. Entonces, el proyecto se puede acelerar a 8 unidades, 7,5, 7, así hasta 5,5. 5. Para cada uno de estos tiempos, tenemos por columnas la duración de la actividad, de las actividades y los costes necesarios para reducir esos tiempos. Sobre nivelación de recursos, si suponemos que en cada periodo y estos son los recursos que consume cada actividad con la función O tenemos un nuevo horario del proyecto entonces nos indica en qué momento debe empezar cada actividad para que el consumo de recursos sea lo más uniforme posible también nos indica cuál es el consumo de recursos por período y nos da una representación gráfica en negro el consumo de recursos inicial el consumo de recursos inicial es el consumo de recursos que tiene el proyecto cuando se supone que todas las actividades deben empezar lo más pronto posible y en rojo el reajuste que nos hace la función. Ahora, si suponemos que la cantidad de recursos máxima por unidad de tiempo es 8, con la función Resource Allocation, obtenemos cuál es la mínima duración del proyecto. Entonces el proyecto ahora, si exigimos que ese es el consumo máximo por unidad de tiempo, pasa a durar 10. Cada actividad debe empezar en este tiempo y el consumo de recursos por periodo es el que viene indicado ahí. Vale. Entonces hemos visto que en la literatura existen, bueno, en la literatura existen varios problemas, relacionados con, la asigna con asignaciones, como pueden ser el de recursos. Ahora vamos a ver otro, que es el reparto de costes de demora en proyectos ya finalizados. Este problema ha sido estudiado en la literatura desde varios puntos de vista, por ejemplo en Bransey y otros en el 2002, desde un punto de vista de problemas de bancarrota, o en Bergantinos y otros en el 2018, como un problema de teoría de juegos. ¿Qué son los costes de demora en un proyecto ya finalizado? Cuando un proyecto se lleva a cabo, se dan a conocer las duraciones reales de cada actividad. Esas duraciones pueden ser mayores que las estimadas. Si esto es así, entonces el proyecto va a durar más de lo que inicialmente se tenía previsto. Por tanto, esa demora tiene que ser sufragada por las distintas actividades. Formalmente, un, proye un proyecto con demora se define por los siguientes elementos los tres primeros, es de un proyecto, el conjunto de finito de actividades, la relación de precedencias y el, duración, y el vector de duraciones estimadas también, ahora necesitamos el vector de duraciones reales es decir, para cada actividad y tenemos que xy es mayor o igual que su duración estimada e indica la duración real de esa actividad y una función de costes, tal que asumimos que el coste del, de la, del tiempo que ha durado el proyecto con las duraciones estimadas es cero. Entonces vamos a ver dos formas de repartir estos costes de demora. Como una regla proporcional podemos repartir la demora total proporcionalmente a la demora individual de cada actividad. Desde un punto de vista de la teoría de juegos, podemos utilizar la regla de Supply La regla de Sapley es igual a el valor de Sapley del juego CP donde para cada coalición S de n CP es igual al coste de la duración del proyecto cuando el vector de duraciones es igual a las duraciones reales en S y a las duraciones estimadas en n-S Ambas, ambas reglas tienen sus ventajas y desventajas por ejemplo, la primera, la regla proporcional como ventaja tiene que computacionalmente es muy rápida si aumentamos el número, el cardinal de n algo que no pasaría con la regla de SAP sin embargo, la regla proporcional no tiene en cuenta la estructura del proyecto solo la demora individual de cada actividad y esto genera repartos poco coherentes algo que si sí tiene en cuenta la regla, la regla de SAP veamos en un ejemplo cómo reparten ambas reglas en este ejemplo de dos actividades las he representado por arcos actividad ambas actividades son en paralelo la actividad 1 dura 100 unidades la actividad 2 dura una unidad una vez que el proyecto es llevado a cabo la actividad 1, dura 101 unidades y la actividad 2 dura 100 unidades Bien, la función de costes nos dice que hay que pagar un coste si el proyecto acaba durando más de 100 Pues bien, la duración de las... Eh, perdón, la duración del proyecto con las duraciones estimadas es igual a 100 la primera dura 100, la segunda 1, el máximo es 100 el coste es 0 La duración con las... Du del proyecto con las duraciones reales es 101 el coste es 1 la regla proporcional nos dice que la actividad 1 debe pagar 0,01 y la actividad 2 debe pagar 0,99 esto es porque individualmente la actividad 1 solo se ha retrasado una unidad y la actividad 2 se ha retrasado 99 unidades sin embargo, la actividad 2 en ningún momento está generando un retraso en el proyecto esto lo tiene en cuenta la regla de Sapley y nos dice que el reparto debe ser de una unidad para el jugador 1 y cero unidades para el jugador 2 volviendo a nuestro ejemplo considerando que las que las duraciones reales son las que tenemos aquí y que la función de costes es que paguen a partir de 8.5 obtenemos con la función delay .pert que hubo una demora de cinco unidades y los siguientes repartos para cada um, actividad. Aquí a mayores aparece una proporcional truncada, no tiene mucha relevancia, pero sí se pueden ver las diferencias entre las proporcionales y la regla de Sapley. Las proporcionales nos indican que el mayor, el mayor pago debe ser por la actividad 1, porque es la que mayor se retrasa respecto a su tiempo estimado, sin embargo la regla de Sapley nos dice que la que mayor Debe pagar un, la que más debe pagar el retraso es la actividad 6, ya que es la que más influye a la hora de retrasar el proyecto. Pasemos ahora a proyectos estocásticos. Proyectos estocas, un proyecto estocástico formalmente está definido por tres elementos. N, el conjunto finito de actividades, la relación de precedencias, es la misma que en proyectos deterministas, y el vector de duraciones aleatorias tal que para cada actividad y en n x0 de y es una variable aleatoria no negativa que describe la duración de la actividad i De igual manera, al caso determinista, nos interesa calcular la duración del proyecto y el tiempo más temprano más tardío de cada actividad, así como su holgura por bien Vamos a suponer que tenemos estas duraciones, es decir, que la actividad 2 sigue una distribución exponencial y el resto de actividades una distribución triangular. La media de estas distribuciones coincide con el, con el valor utilizado en el caso determinista. Si esto lo llevamos a R, escribimos las distribuciones y los valores que toma cada... Cada una de ellas, con la función stochastic.pert, podemos resolverlo. Nos dice que el tiempo medio que el proyecto va a durar va a ser 9,07, en el caso determinista era un 8,5, el percentil 95 es 11,6 y el porcentaje, el número de veces que cada actividad es crítica, o la probabilidad de que cada, de cada una de estas actividades sea crítica, es decir, que influyan en el tiempo total que dura el proyecto. También obtenemos una representación de la función de densidad de la duración del proyecto y en este caso le hemos pedido que nos dé una representación de la densidad del tiempo más temprano que la actividad 7 puede empezar o en el que puede terminar. También podemos resolver el problema del reparto de demoras en el caso estocástico. Para ello, los tres primeros elementos definen un proyecto estocástico. El cuarto elemento es el vector de duraciones reales, que esto es conocido porque el proyecto se ha llevado a cabo, y la función de costes. Entonces, podemos suponer las siguientes reglas. La regla proporcional, que ésta utiliza en lugar de la variable aleatoria su media y la regla de Sapley para contexto estocástico esta es igual al valor de SUPLY del juego CSP donde el juego CSP para una coalición S es igual a la esperanza del coste de la duración del proyecto cuando se toman las duraciones reales en S y las duraciones estimadas en N-S uno puede pensar que en lugar de utilizar aquí la esperanza utilizar la media pues esto da lugar a pagos diferentes y podemos observar en el siguiente ejemplo las diferencias entre utilizar la media a utilizar esta nueva regla. Entonces, de nuevo, suponemos dos actividades en paralelo. La actividad 1 tiene una duración de una uniforme entre 0 y 10. La actividad 2, una uniforme entre 2 y 8. En media, ambas duran 5 unidades. Una vez que el proyecto es llevado a cabo, ambas han durado siete. Vamos a suponer un coste a partir de seis. Por tanto, la duración con la media del proyecto es cinco, el coste es cero, la duración del proyecto con las duraciones reales es siete, el coste es uno. La regla de Sapley para el contexto determinista nos dice que ambos deben pagar 0.5 Sin embargo, la regla para el contexto estocástico nos dice que la primera actividad debe pagar 0,30 y la segunda 0,68 Esto se debe a que aunque ambas se han retrasado lo mismo la actividad 1 hace un esfuerzo mayor que la 2 ya que podría retrasar el proyecto mucho más dado que su uniforme llega hasta 10 y podría tomar un valor mucho mayor hace un esfuerzo en no retrasarlo por eso se ve compensada a la hora de realizar el pago volviendo a nuestro ejemplo y utilizando la función delay.stochastic.pert obtenemos los siguientes pagos aquí hay una diferencia clara respecto al contexto determinista y es que tenemos un pago negativo para la actividad 2 esto se debe a, a que la distribución de la actividad 2 es exponencial. Al ser exponencial, podría tomar cualquier valor finito y retrasar el proyecto en gran medida. Al no hacerlo, se está viendo recompensada con un pago negativo. Y con esto es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo pregunto. <risa> dos, dos. Una, está ¿Sí? el último negativo. Sí. Eh, entonces, el hecho de que sea exponencial y que pudiese retrasar tan infinito, uh -huh. eh, eh, aunque, aunque el valor de esa vida es y demás, no parece un poco... Si, si, si, si tú provocas retraso, provocas retraso. Ya, pero podría provocarlo, pero no lo hace entonces se ve compensada. O sea, ¿te le estarías pagando por...? Por no retrasarse. Ella te dice, mi distribución, o sea, yo creo que voy a, a durar una exponencial con parámetro de dos tercios. Entonces tú dices, ¡uy! esta actividad puede tomar un valor muy grande y retrasarme el proyecto. Sin embargo, cuando se lleva a cabo, ves que no lo ha hecho, ves que ha durado poco. Entonces, ese esfuerzo positivo se ve reflejado aquí. Sí, pero entonces por eso me refiero, ¿Qué? Eh, yo, si yo soy el gestor, o sea, yo contrato, un, lo digo una vez, pues, para introducir un nuevo elemento en el tipo de distribuciones que puedes utilizar uh -huh. Si yo soy el que te contrata, te digo, bueno, eh, yo, yo, es decir, a partir de, de, de que, por ejemplo, un edificio no La universidad tiene que construir un edificio y ahí hay un PER seguro uh -huh. Claro Entonces, eh, yo digo que el, la, la obra tiene que ser entregada en tres años y a partir de tres años se empiezan en penalidades uh -huh. Eh, está claro que si yo soy el constructor no voy a aceptar a ningún subcontratista. Bueno, subcontratista me refiero a que el, el fontanero no puede decir que su tiempo de ejecución es exponencial. Bueno, me refiero a que seguramente sí. tiene que haber, no, no lo sé, no lo sé. El tipo de distribuciones que deberían asociarse deberían estar truncadas. De alguna manera. Este lo... tipo de problemas desaparece, porque yo no puedo permitirle a nadie. Des... Entonces, obviamente, este sería un PER con un DEADLINE. Uh -huh. Entonces, si introduces el DEADLINE, no todas las distribuciones de probabilidad son posibles, porque si no, ya estás asumiendo de que tu DEADLINE podría ser, o sea, que aunque el DEADLINE sea tres años, podrías llegar a ejecutarlo en infinitos años. Uh -huh. Podría pasar. No, bueno, no, pero Sí, pero eso es lo que hace realmente el contexto determinista, que es asumir que las duraciones siempre tienen un valor optimista y un valor pesimista, y así la truncas pero bueno, ahí estás, sí, sí. estás perdiendo mucha información, que es lo que nosotros queremos tratar aquí. Vale que es cierto que al tomar exponenciales puede tomar cualquier valor finito y quizás eso no tenga mucho sentido en la realidad, o que un contratista acepte eso. Sí, pero, pero tienes que darte cuenta que lo mismo que tú entres por abajo, porque dices, son variables aleatorias positivas. Sí, correcto. Por lo tanto, la distribución normal no es admitida, está admitida la distribución normal truncada. No sí. puede ser lo mismo. Sí, podría hacerse lo mismo. Es una opción. Sí. En ese... No, pero bueno, esto sí es una sugerencia, porque no afecta en nada al programa, simplemente que dices, bueno, si esto lo vas a utilizar para, para aplicarlo, a, yo soy la administración pública y te quiero comprar el programa, bueno, no te voy a comprar porque es el miedo. Pero... Entonces, claro, la recomendación es que eh, yo como gestor debería usar de alguna manera o, o recomendar que utilizas en distribuciones truncadas a, a, a por arriba, ¿no? Si utilizas un uniforme, el incentivo siempre es... Eh, aquí hay un incentivo perverso, entonces... Tú dices que vas a tardar mucho en hacerlo, pero luego vas a tardar menos. lo claro es interesante bien. lo que dices tú. Tienes que poner una distribución que refleje, el, el, la, de alguna manera, la selección adversa esta de que uh -huh. yo digo que voy a tardar más, aunque sé que voy a tardar menos. Y de esta manera me posiciono mejor por esta Esa pregunta me la han hecho y me, me han comentado, ¿por qué entonces cada tibiano dice pues voy, si sé que voy a durar un uniforme 0-10, digo voy a durar un uniforme 0-100 y así me veo recompensada, sí. claro, pero es que eso también pasa en el caso determinista yo, no puedo, yo puedo decir, sí, voy a durar 10 unidades, pero si me quiero ver recompensado o no quiero pagar, puedo decir, no, voy a durar 100 pero ahí ya está el contratista. Que si tienes que escoger entre dos actividades, que una te da un uniforme 0100 y otra un uniforme 010, okay. vas a escoger. Pero, pero, el de que es que, pero Juan Carlos, en el modelo no hay comportamiento estratégico. No. Eh, no. Es no, no, eh, aquí no se aquí no se. No. esto es como decir, existe, existe una tradición entre las constructoras que se sabe que la realización de determinada actividad sigue tal función de distribución con tal parámetro uh -huh. y cuando viene el contratista el contratista, yo y todo el mundo sabe que esta es una buena estimación para la actividad en particular que tiene que determinar, pero no pueden, no hay manipulación posible sí, pero yo por eso hay una cosa que pero me imagino que es lo que yo quería preguntar, porque has hablado también de juegos no cooperativos, como la componente no cooperativa y, por tanto, el comportamiento estratégico se introduce en esto, ¿no? no? <risa> Nosotros lo, no lo hemos introducido de esta forma, lo hemos introducido de otra, y es suponiendo que una actividad puede destinar recursos de ella misma a otros proyectos. Eso significa que tú obtienes beneficios por otro lado, pero te estás penalizando en ese proyecto. Sí. Entonces, ahí hay un juego no cooperativo en el que los jugadores tienen que decir decidir cuánto se retrasan compensado con cuánto ganan por otro lado. Entonces, si tienes, por ejemplo, dos en paralelo y tú sabes que la de arriba se va a retrasar tanto, entonces dices, bueno, pues yo también lo voy a hacer porque así pagamos a la mitad cada uno y obtenemos la Entonces, nosotros lo consideramos así, pero no con... O sea, que también introducir la componente estratégica dentro sí. de, del modelo, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que normalmente uno... Pero eso es así, porque realmente tú tienes tus recursos y luego los vas repartiendo estratégicamente. De ¿sí? hecho, bueno. también a lo mejor podrías introducir una especie de juego bayesiano que te basas en cuál fue el comportamiento en el pasado que reveló el, el player tal. Entonces, en función de eso, saber si realmente está truncando las distribuciones de una manera que le, que le, que le sea más uh -huh. Uh -huh. sí. Es una buena opción. No, pero que... Bueno, pues, alguna buena más, alguna opción. Yo tengo una pregunta. Claro. Me dices que no me lo contesta el punto. Vale. Porque no está directamente relacionada con eso. Sí, sin problema. El ardo está de Sable. ¿Cuál de las dos? La primera, el modelo determinista. Sí. también otro, pero en el caso más... Yo no voy a criticar a Sable. Fantástico, pero, esperemos que no. Entonces, pero cuando uno utiliza el valor de Shapley uh -huh. la estructura de post cooperativo, incluso en el de, en el de Gustavo, ¿de acuerdo? lo que dices es: la gente tiene la opción de formar la coalición o no formarla, de entrar o no entrar a la coalición, y eso genera un valor. Correcto. ¿De y a partir de ahí construyes su función característica y calculas el valor de Shapley. Uh -huh. El problema está en que en, en estos. Situaciones de PER. No Todos. No lo de participar o no participar, porque si decides participar, está completamente determinado cuál es tu posición uh -huh. en el grafo. Mientras que en los juegos normales es como, no sé cómo decir, que a lo mejor yo me voy, me voy a ver perjudicado en la estructura del juego, ni siquiera en el pago, por la posición particular que yo ocupo en el grafo. No es responsabilidad mía. Sí, lo enti entiendo. Que no sé si el, si el valor de Sapri definido sobre ese juego es el mejor desde el punto de vista eh, de las propiedades éticas que pueda cumplir. Esto es como curiosidad. Me recuerda que nos criticaron como... Nosotros caracterizamos esta regla la, y la caracterizamos con contribuciones equilibradas. Entonces nos dicen, claro, con contribuciones equilibradas significa que un agente se va. Entonces miras que el pago de los otros se mantiene o sea, la diferencia, entonces nos dicen, claro, pero es un proyecto, ninguna actividad se va a ir, porque lo necesitas para hacer, entonces es algo parecido a lo que tú comentas. Sin embargo, yo creo que lo que tú comentas es, tú con el valor de esa play no estás con el juego, no estás mirando que si se va a formar esta colección o no, sino lo que quieres ver es la influencia de si solo este se retrasan o si se retrasan en conjunto los otros, y vas mirando influencias. Entonces, así sabes cuál es el que acaba teniendo una influencia mayor en, la, en el retraso. Pero con una retada Con una retada sí. El que no es lo mismo el retraso porque yo esté en una posición que el retraso porque yo esté en otra. Y yo no tengo opción de elegir la posición en la que quiero... Es... La realidad, es decir, en un juego normal... No, el retraso es el es mismo. Que, Uh -huh. Todos los jugadores son simétricos respecto a su capacidad de formar coaliciones o no formar coaliciones. Correcto. Luego, otra cosa por? Pues, es el valor que esa coalición tiene. Uh -huh. En un juego donde tienes esta red, esa simetría ya no la tienes. ¿De uh -huh. acuerdo? Porque si tú formas la coalición, tú la formas la coalición con una determinada característica. Correcto. Pregunta, ¿no debería corregir? el juego, no el valor de ese juego. Uh -huh. Por la posición que tú tienes en la fe. Pero ¿en qué afecta la posición? Porque quiero decir, da igual que tú actúes primero o último. La influencia va a ser la misma. Pero si para libros, no, no, no, no depende, ¿no? Claro, pero tú con todas las coaliciones ya miras la influencia con uh -huh. respeto en tu... Sí, con sí. Bien punto es si debería hacerse así. Pero bueno, de todas formas, el eh, dicho que exista la red, que tienes toda la razón del mundo en los juegos cooperativos, pero también tenemos los juegos cooperativos que tienen una red que cada jugador no es completamente simétrico sí, sí. con respecto a su posición dentro del sí, juego, ¿no? Este es el caso. Este es este, este, este, este uno de ellos. Con lo cual, a, no a lo mejor, es sumamente evidente exactamente. que la modificación del juego en, la, en esa situación sea obviar la posición de ocupa posición cada uno. Pero, pues, esto te, si intentan si, si Maierson y compañía... Que el valor de Maierson... Tienen Mayerson. en cuenta la estructura de red de alguna forma. Pero ellos sí que permiten que los jugadores se vayan o no se vayan. y lo que forma la red es distinto aquí, efectivamente no, pues si, cambiado, no se puede decir. Si pero se sin se embargo... Pero pero es que no, que si no es problema, que si no nos no no de, de la no, estructura no. de la red. Uh -huh. Pero es que, por ejemplo, el valor de Maierson no tiene tanto en cuenta la estructura de la red, sino más bien es la comunicación la comunicación, la comunicación te la marca la estructura te la marca la estructura de la red yo me comunico con Ricardo y con Carlos que solo me comunique con Ricardo y con Carlos a través de Ricardo uh -huh. es decir, la posición que ocupa Ricardo en el problema de Mayesson es mucho más poderosa que la que ocupaba en el otro caso correcto no, no, no es simplemente. sí, me, sí, sí, sí. Me parece bien. bien lo que puede ser interesante pensar es que cómo las propiedades pueden definirse teniendo en cuenta la estructura subyacente y que eso condiciona que los jugadores no tienen las mismas capacidades, ¿no? Ahí tenemos un trabajo pendiente que no es este, pero está relacionado con el valor de Owen, uh -huh. quiere decir que cada actividad no está gestionada individualmente, sino que varias actividades están gestionadas por un mismo gestor. Entonces, ¿cómo repartes? si sí hay uniones a priori. Que no es exactamente lo mismo, pero más eh, no asustéis porque más cosas. Eh, más preguntas. Y sí, bueno, yo también sí, en cuanto a la implementación, digamos. Siento eh, que este es el paquete de R subido a CRAN, obviamente. Uh -huh. eh, ¿Sois originales en el sentido de eh, unir teoría de juegos y gestión de proyectos? Eh, no, son, no me refiero solo de R, sino en otras plataformas, Marlab, otras que existía ya... Existía en R algo sobre gestión de proyectos, pero era muy básico solo obteniendo el diagrama de Grant que es la representación y poco más. Entonces, nosotros lo complementamos con todas estas funciones. se si habéis planteado, desde un punto de vista ya de publicación, ¿no?, eh, llevar esto... Ah, o convertirlo, en sí, el paquete, convertirlo en un está publicado en R journal. Ah, perfecto, eso, eso, eso. Sí, claro. Entonces, pues es. Entonces, enhorabuena. Gracias. Bueno, una cuestión más. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, eso es todo. Gracias. gracias.